Espero que estaban, espero que estaban, espero que estén bien, espero que el Señor les esté bendiciendo grandemente y este, pues vamos a comenzar este estudio y vamos a ponerlo en las manos del Señor, ¿qué les parece? Padre Santo, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por por tu gracia soberana por permitirnos estudiar el día de hoy y Señor te pido que por favor el estudio de esta noche sea de mucha bendición para mis hermanos, así como lo ha sido para mí en mi propia vida, y gracias por, porque todas tus promesas se, se cumplen en Jesucristo, todas las promesas son en el sí y amén. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias por todo lo que haces en nosotros, y lo que continúas haciendo. Señor, que este conocimiento sea un medio para acercarnos a ti, para darnos humildad, y Señor, danos también la, la certeza de que Aquello que creemos es conforme a lo que dice tu palabra y no son inventos de hombres ni agendas de hombres, sino lo que dice tu escritura. Gracias, Señor. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, este, déjeme arreglar aquí rápidamente. Por alguna razón mi Facebook está actuando un poquito raro. Eh, déjeme ver si... Ah, ya lo, ya lo arreglé. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, este... Vamos a, a comenzar. Como, como lo hemos estado viendo hasta el día de hoy, hemos estado estudiando las confesiones de fe a través de la historia y hemos estado haciendo varias comparativas, mis hermanos. El día de hoy, yo, yo pienso que el día de hoy vamos a concluir lo que es toda la sección del pacto de gracia. Les voy a decir por qué, porque eh, estaba viendo un poquito del material de lo que vendría siendo la próxima semana y creo que ya es un poquito estaba se está tornando un tanto, no redundante, pero tampoco quiero llenarlos de mucha información y que sea, este eh, eh, o sea, no, no quiero que esto se torne en algo un poquito pretencioso. Eh, una de las cosas que tenemos que tener es que todo esto que estamos estudiando, mis hermanos, es para ser humildes, para, como les digo, acercarnos más al Señor. Y que este conocimiento que estamos aprendiendo el día de hoy en esta clase, pues realmente sea un medio para, para, para, pues para ser más conformados a la imagen de Cristo. Y si me meto en muchos detalles, en muchas cosas que a lo mejor algunas personas dirían que es controversial, que sabemos que no es controversial, lo que pasa es que hay diferentes posturas en algunas cosas, pues obviamente este puede ser hasta un poquito contraproducente porque algunos de ustedes se pueden confundir más, algunos de ustedes... Eh, pueden llegar a, a, a conclusiones, a lo mejor uno de ustedes puede entender algo no de una forma muy adecuada y puede contextualizar lo que estamos diciendo, que de cualquier forma ustedes pueden venir nuevamente a, a los videos y pueden ver nuestras clases, pero lo que sí quiero mis hermanos es que este material pues sea realmente para entender cómo, cómo obra nuestro Señor a través de los, de los siglos, a través de los años, y bueno, el día de hoy continua, eh, concluimos lo que es simplemente la sección del pacto de gracia, como pueden ver aquí en sus pantallas. Este, el día de hoy vamos a ver el cuarto argumento y ahorita al final de la clase les, yo les doy una, más o menos una, una, ahora sí que un resumen de lo que vendría siendo el quinto argumento, es muy cortito, creo que es algo que ya conocemos. Pero aquí vamos a ver esto claramente, que la iglesia de Jesucristo, o sea, la iglesia universal, el cuerpo de Cristo, la, la novia, la, la, el, el, la, este pueblo que Dios ha escogido para su hijo Jesucristo, es la expresión actual de la única gente de Dios cuyas raíces se remontan a Abraham. Eh, como les he dicho, uno de los problemas con, con el con lo que estábamos viendo la semana pasada, el dispensacionalismo, la teología dispensacional, como les dije, muchos grandes hombres de Dios la sostienen y la han sostenido, aunque eh, posturas antiguas, del de, eh, originales, o bien las, las, las posturas iniciales del dispensacionalismo, sí tenían muchos problemas. Eh, en años recientes, evidentemente, eh, ha habido revisiones, ha tenido muy, muchas revisiones, y entre ellas ha habido revisiones bastante buenas, y creo que lo que se conoce como el dispensacionalismo progresivo eh, viene siendo ahora sí que la postura más cercana a la teología reformada, a la teología pactual, a la teología que se, que, que se expresa en la palabra de Dios. Y este, evidentemente eh, con una, tiene una meta de querer... pues Déjenme volver a, a decir esto. Hay puntos en la teología dispensacional que no son sostenibles bíblicamente, en, teológicamente, exegéticamente, o sea, es imposible. O sea, simplemente son cosas que inventó, eh, pues inventaron algunos hombres por ahí. Entonces, a través de los años, como les he dicho, ha habido revisiones y estas revisiones han sido precisamente para arreglar esos puntos fallidos, esas cosas que no son bíblicas, acercándose más a lo que la historia de la Iglesia ha enseñado. Y aunque hay muchas cosas en las que sí ya se casi, casi vemos, vemos a la par con estos dispensacionistas progresivos, hay todavía unos que otros puntitos que aparentemente no se ven muy importantes, pero que siguen siendo críticos. Como por ejemplo, eh, la distinción de los pueblos de Dios a través de la historia. Sí, te van a decir ellos en su mayoría, sí, sí, sí, delante de Dios, si no hay distinción entre judío y griego... Todos somos uno en Cristo, pero de alguna manera como que el judío todavía, especialmente el judío en Cristo, es como que él está todavía más cercano al Señor. Como que Dios todavía está en deuda con ellos, como si Dios realmente estuviera en deuda con alguien. <ríe> eh, se, me hace, se me hace un poquito descabellado eso. ¿Por qué? Porque obviamente lo que cumplió lo ha cumplido en Cristo, en su Hijo amado. Y obviamente lo que, va, lo que tiene que cumplir es simplemente pues, la consumación de los tiempos, el establecimiento de los cielos nuevos, tierra nueva, la eternidad, etcétera, etcétera. Pero realmente todas las promesas se cumplen en Cristo, mis hermanos. Entonces, este, por un lado, en su primer adviento, lo que hemos hablado del de trono davídico, el reino, este, la redención y eventualmente también ya el establecimiento de la tierra prometida final, en su segunda venida, cuando finalmente, pues, todos sus enemigos son, son, este, pues, por ahora sí que lanzados al, a, a, a, al agua eterno, que es el infierno, y obviamente su iglesia y su pueblo son los que entran a la eternidad. Y cuando digo su iglesia y su pueblo, lo digo intercambiable, porque realmente no hay distinción. Entonces, lo que queremos ver en este punto el día de hoy, mis hermanos, es que realmente la iglesia, el día de hoy, los que están en Cristo, usted, hermano y hermana y yo, eh, somos la continuidad de los creyentes a través de la historia hasta Abraham. Y yo, inclu yo, yo aquí incluso este, sugiero que debería de ser hasta Adán y Eva. ¿Y ¿Por qué? Porque obviamente cuando, cuando Dios le da la promesa a, a, y, a, a Eva, especialmente de de la, de la simiente que pisaría la, la cabeza de la serpiente, ella confió en esta promesa y es una, es una promesa mesiánica, ya lo habíamos visto, es el primer evangelio, o bien la primera revelación del evangelio. Y obviamente ella confió, de hecho, en la traducción cuando dice he tenido a un hijo con la ayuda del Señor, en el lenguaje original, en el hebreo, realmente ella dice he te, eh, prácticamente como que es la idea de he concedido al Señor, o sea, ella creía, Eva, la fe de Eva era tan tremenda que ella pensaba que su primer hijo, en este caso Caín, era esa simiente, ella creía eso. Obviamente, pues sabemos que no fue, o, obvio, y posteriormente su hijo, este, a Abel fue creyente, lo vemos en el libro de Hebreos, después Seth etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entonces, mis hermanos, el problema está cuando queremos hacer una separación, que unos fueron salvos, los creyentes del Antiguo Testamento forman a una parte y los creyentes del Nuevo Testamento forman en otra parte. Entonces, se crea una distinción un poquito confusa que realmente la palabra de Dios no enseña. Eh, y bueno, queremos aquí entrar a esto... De que la expresión actual de la iglesia universal, los verdaderos creyentes, cuando hablamos de la iglesia universal, nos referimos a la iglesia invisible, a los que realmente son hijos de Dios. Yo les he dicho en muchas ocasiones, en nuestras iglesias tenemos muchos miembros, tenemos muchas personas que vienen y sin embargo, no todos, incluso miembros de nuestra iglesia, no son miembros de la iglesia invisible, no conocen al Señor todos. Entonces, estos que son realmente creyentes forman parte de esa línea de creyentes que ha existido desde el principio hasta el día de hoy. No ha habido un, algo distinto, porque si hubiera algo distinto, entonces quiere decir que Dios tiene dos planes de redención, o sea, hay otros medios de salvación. ¿Puede Dios tener dos pueblos y sin embargo formar parte de la misma iglesia? O sea, ¿cómo, cómo funciona esto? La única explicación que podemos dar es que solamente existe un pueblo de Dios, el cual es la iglesia. Muy bien, aquí vemos, déjenme ver que mis notas se vean bien ahí en la pantalla, Sí si se ven bien, gracias a Dios. Este, Aquí yo le voy a, voy a bajar esto. La iglesia de Jesucristo en su primera composición personal era judía en naturaleza y membresía, y fue solo después del paso de algunos años que esta iglesia judía comenzó a evangelizar a las naciones en Hechos de 10. Ustedes recordarán los primeros en Pentecostés, todo eso, <risa> toda la iglesia, todos eran judíos, todos, todos, todos, todos, a excepción, tal vez una que otra excepción por ahí. Este, pero incluso después de que los cristianos judíos dentro de la iglesia se convirtieron en una minoría debido al gran número de gentiles que estaban convirtiendo, el Nuevo Testamento deja claro, en conformidad con los detalles de la profecía del Nuevo Pacto en Jeremías 31, 31, 34, que cuando los gentiles se convirtieron en cristianos, entraron en la comunión de esa comunidad del pacto designada por la profecía del nuevo pacto en Jeremías 31-31, como la casa de Israel y en la casa de Judá. Eh, algunos sugieren que esta profecía de Jeremías 31-31-34 realmente se cumple, no ahora, no se ha cumplido aún, sino que en cierta manera se ha inaugurado y se han recibido los beneficios de ese pacto, pero que realmente se va a cumplir hasta el reino milenario, entre comillas. ¿Por qué? Porque en el contexto histórico esta promesa es exclusivamente dada a la nación de Israel y por lo tanto, desde la perspectiva de Jeremías, los judíos, oh, perdón, los gentiles realmente no estaban siendo parte, sino que esos nada más eran los judíos. Bueno, bueno, no me voy a meter ahí en muchos detalles, pero claramente vemos que la iglesia, los creyentes gentiles, no están haciendo, no están siendo simplemente así como que, ah, bueno, te voy a dar las, mor las migajitas de lo que nos sobró de este banquete. No, los cristianos gentiles entran por completo a ese cuerpo orgánico de creyentes, de judíos creyentes de la iglesia primitiva, demostrando que esta profecía de Jeremías 31, 31, 34, del nuevo pacto, ha sido precisamente inaugurada y precisamente ha sido abierta a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo en su primer adviento. Una de las cosas que un hermano me dijo eh, que no le gusta de algunas enseñanzas de esta envergadura dispensacionalista es que muchas cosas de redención y de, de, de, de, de la obra de Cristo como que se dejan todavía hasta la segunda venida cuando realmente la segunda venida simplemente ya es el cierre de todo. O sea, como que Cristo vino y sí inauguró muchas cosas, pero como que, como que como que, sí, pero no. Como que sí fue todo, pero no fue todo. Entonces uno se queda así pensando, pues entonces, pues, pues, pues entonces ¿de qué estamos hablando? ¿no? Casi, casi. Este, uno puede hasta decir, bueno, entonces nada más vino Jesús a morir por nuestros pecados. Sí, sí, sí, sí. Evidentemente él vino a cumplir toda justicia. Cumplió, obviamente obedeció. Eh, la, la ley, eh, to, obviamente obedeciendo todo lo que nosotros debíamos obedecer y recibiendo la ira del Padre en la cruz y resucitando, o sea, Él cumplió todo eso. Pero todo lo que acabo de mencionar es con base en lo que los profetas y la ley había ya anticipado. Por lo tanto, la gran parte, o, o sin, pues, si no es que casi prácticamente todo, se ha cumplido ya en Jesucristo en su en su vida en su muerte en su resurrección en su ascensión y lo único que estamos esperando es la consumación de los tiempos en su venida cuando nos lleva ya a la eternidad eh, yo sé que algunos de ustedes pueden tener posturas distintas en cuanto al milenio pero realmente dejar cosas como que todavía colgando hasta que venga el Señor en la segunda venida no no realmente no Va, no está de acuerdo con la manera en cómo los escritores del Nuevo Testamento entendieron las profecías y el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de, de los apóstoles y de nuestro Señor Jesucristo, estas palabras proféticas, como estas de Jeremías, como, como otros que vimos la semana pasada, se cumplieron precisamente en Jesucristo, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, etcétera, etcétera. No es algo que se va a cumplir. Ahora, no estoy diciendo que ya absolutamente todo se cumplió, no sabemos que no. ¿Por qué? Porque eso significa que ya tendríamos cuerpos glorificados. No, no, no, yo no estoy sugiriendo ningún tipo de preterismo, que es una postura que prácticamente cree que ya todo se cumplió y que simplemente no sé ni qué estamos esperando. No estoy diciendo eso. Simplemente lo que estoy diciendo es que lo único que estamos esperando con relación a las promesas de Dios es simplemente su regreso, en el cual lleva a su pueblo a la eternidad, juzga a, a, a, a los impíos para condenación, y se acabó y entramos a la eternidad. Obviamente, como les digo, hay muchas posturas. Uh, y bueno, este... Bueno, iba, iba a decir algo, pero creo que no, no entra en esto que estamos hablando. Debido al gran número de gentiles en la iglesia de hoy, es muy difícil... Para muchos cristianos pensar en la iglesia de Jesucristo, de la cual son miembros privilegiados. Por iglesia, aquí me refiero a, a la verdadera iglesia, es decir, el cuerpo de santos verdaderamente regenerados. Como el pueblo escogido de Dios, el verdadero, no el nuevo Israel espiritual. Pero la evidencia del Nuevo Testamento respalda esta identificación. Cuando, oh, déjeme ver aquí, es que por alguna razón esto tapa mis notas. Cuando Jesús describió al hombre excomulgado de la iglesia que edificaría, ¿ustedes se acuerdan Mateo 16? Como el pagano, el publicano, de Mateo 18, 17, este, todo, ese, ese texto que tú, nosotros utilizamos para hablar acerca de la, de, de la disciplina, es muy interesante que, que nuestro Señor eh, en Mateo 18 habla de la iglesia, aun cuando desde su perspectiva, todavía estaban en el antiguo pacto, o sea, el Señor ve a la iglesia como algo que ya existe, no es algo que va a existir, sabemos que algunos dicen, bueno, este, eh, eh, es, y, y, y, y sobre, esta, sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades, no prevalecen, algunos utilizan esa, esa palabra de edificaré mi iglesia, que es, es de oicodomeo, que es tiempo futuro, por lo tanto, dice, ah, va a ser en el futuro, o sea, todavía no existe. No, no, no, no. Ya, yo luego ya les daré una lección exegética de que el, el futuro ahí no se refiere necesariamente a algo que no existe, algo que no está ahí. Porque aquí porque aquí en Mateo 18, evidentemente, nuestro Señor ve a la iglesia como algo orgánico que ya existe. Por lo tanto, ¿para qué? ¿Para qué habla de esto? ¿Para qué habla de confrontar a tu hermano, si tu hermano ha pecado, ve y díselo en privado, si te lo acepta, bien, gloria a Dios, ya ganaste un amigo, si no, llévate a un testigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde su perspectiva, el nuevo pacto todavía no ha sido oficializado. Y sin embargo, ya menciona a la iglesia como algo existente. Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente desde la, desde la perspectiva de nuestro Señor, la iglesia se refiere a ese Israel espiritual o bien a ese Israel de creyentes, a los creyentes de Israel. Me explico, mis hermanos, a eso nos estamos refiriendo. Uh, en, segundo, en segundo lugar, a la iglesia de Éfeso, claramente una iglesia gentil. Pablo escribió, por lo tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Quién se refiere? O sea, ustedes los gentiles se llamaban incircuncisión por la llamada circuncisión. ¿A quién se refiere? A los judíos. Con la, hecha con, la mano, con, con mano en la carne. En aquel tiempo estaba, es, en primer lugar, sin Cristo. En segundo lugar, alejados de la ciudadanía de Israel. Y sé, ajenos de los pactos de la promesa. Eh, en cuarto lugar, sin esperanza. Quinto lugar, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pablo enseña aquí que el estado bendito al que los gentiles de Éfeso, que antes estaban lejos, ahora han sido acercados, incluye a Cristo, de quien habían sido separados y la esperanza y Dios, que no habían sido sus posesiones antes, los elementos primero, cuarto y quinto en la lista de Pablo. este Pablo también dice que habían sido excluidos de la ciudadanía de Israel y que habían sido extranjeros a los pactos de la promesa, los puntos segundo y tercero. Eso que estamos viendo, los incisos A, B y C. O sé sea que las notas son un poquito confusas. Como les he dicho, mis hermanos, esto es una adaptación, traducción, adaptación mía de un hermano, el reformado que escribió estos puntos del de pacto de gracia. Dado que Pablo sugiere que la primera, cuarta y quinta de sus condiciones anteriores se habían revertido, o sea, ¿a qué nos referimos? La primera, la primera, cuarta y quinta, o sea, sin Cristo, eh, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ahora han sido revertidas, condiciones que se habían revertido, parecería razonable que también tuviera la intención de enseñar que la segunda y la tercera condición también se había invertido. ¿Con qué autoridad se pueden eliminar estas dos de la lista de Pablo? O sea, eh, déjeme ver aquí, se habían invertido, o sea, la segunda y la tercera, alejados de las ciudadanías. O sea, antes estabas alejados, pero ahora eres hecho cercano a la ciudadanía de Israel y ya no eres ajeno. sino que ahora eres cercano, eres partícipe de los pactos de la promesa. O sea, hay antes, en pocas palabras, antes estabas por allá, pero a través de Cristo ahora estás aquí. Y no es de que, ah, pues nada más eres así como que como que un poquito, ah, pues ahí recibes unos beneficios. No, tú eres tratado como si siempre hubieras sido parte de ese Israel espiritual de Dios. ¿Sí me explico? Dios, te ¿por qué? Porque Dios te ve a través de Jesucristo. No estoy aquí, este sugiriendo ningún tipo de judaísmo, de que tienes que reír y de tus raíces judías y que Hashem, Kadosh y todo eso, porque hay, hay creyentes que se van a ese extremo y yo tengo otros argumentos que ya podrían ser para otra lección, pero no estamos hablando de eso, simplemente lo que estamos hablando es que precisamente existe esa línea orgánica en la que los gentiles, de haber estado lejos, pum, ahora son injertados, y de hecho esto lo vamos a ver en un momento. En consecuencia, insto a que Pablo, eh, ah, perdón, ¿con qué autoridad se pueden eliminar estos dos de la lista de Pablo de cinco condiciones que dice que Dios abordó en Cristo a favor de los gentiles? En consecuencia, insto a que Pablo esté enseñando aquí que los cristianos gentiles son ahora ciudadanos del verdadero Israel y beneficiarios de los pactos de la promesa. Aquí cuando hablamos del verdadero Israel, no, mis hermanos, nos referimos precisamente a los creyentes, a los creyentes que son del Israel de Dios, tanto del antiguo pacto como los que están en el día de hoy. O sea, los cristianos gentiles ahora son conciudadanos con ellos. Y de hecho esto también lo pueden ver, lo pueden ver, continuar estudiando ustedes en, ahí mismo en Efesios. Eh, ¿Por qué decimos verdadero Israel? Porque no todos los de Israel, incluso Pablo lo dice, no todos los de Israel son israelitas, no todos. Uh, realmente. El ser judío, también que lo dice Pablo, no es algo del exterior, sino que es algo del interior. Eh, hoy un, un gentil que está en Cristo, hoy es más judío que un judío que no quiere nada con Cristo. Y yo sé que eso ha de ser así casi casi desgarrador para muchos, pero es la realidad, mis hermanos. Es una realidad. Eh, un ejemplo muy claro que lo he dado una y otra vez, son los fariseos, doctores de la ley, preparados para dirigir a la nación y sin embargo... ¿Quién era el padre de estos fariseos? A excepción de Nicodemo, obviamente. Era Satanás. Ellos eran genéticamente o, o, o bien por, por, por, por pedigrí eran de Israel, pero realmente, espiritualmente hablando, no eran miembros del Israel de Dios. ¿Por qué? Porque si hubieran sido miembros del Israel de Dios, ellos hubieran reconocido a Jesucristo. Entonces los cristianos gentiles ahora son ciudadanos de, del verdadero Israel y beneficiados de los pactos de la promesa. O sea, aquí los cuando hablamos de los beneficiarios, no es nada más de que tú como que, eh, como que recibes el, el eco de, por ejemplo, no recibes, no es. ¿cómo lo puedo explicar? O sea, como que en cierta manera eres como que una probadita de, de, la, de, las, de los beneficios de los pactos, como que, ah, bueno, este, realmente esto es nada más para los que son judíos, que están en Cristo, y tú como cristiano gentil, pues recibes un poquito de eso. No, no, no, tú entras completamente de lleno a esta ciudadán, ciudadanía y tú también eres, eres, eres beneficiario, eres recipiente de la promesa de Dios. Eh, eh, le, para darles a ustedes un ejemplo, este, no sé cuántos de ustedes tengan ciudadanía en otro, en otro país, pero cuando uno adquiere ciudadanía en otro país, no es de que, ah, bueno, como que este ciudadano, eh, como, como este ciudadano es de este país hispanohablante, pues como que él es tratado como menos, como, no, no, no, una vez que tú eres ciudadano de ese país, a pesar de que puedes ser ciudadano de otro país, eh, llámese México, Estados Unidos México, España, de hecho hay mucho mexicano con nacionalidad española este, lo que sea tú tienes esos beneficios en su totalidad no es ahí un poquito no, no, no, tú entras de lleno a esa, a esa ciudadanía bueno, si eso es algo con algo tan terrenal ¿cuánto más en algo tan espiritual, algo tan maravilloso como los pactos de la promesa Abraham eh, cumplidas en Jesucristo. Y parece decir esto mismo en Efesios 2, 19, cuando resumiendo escribe, así que ya no sois extranjeros ni advenerizos, sino con ciudadanos, ¿de quienes De los santos, de los verdaderos creyentes y miembros de la familia de Dios. Pablo no está haciendo ahí ninguna distinción, no está diciendo, bueno, es que ustedes, ustedes, este, como tú eres chino, pues tú como que por allá, ah, tú eres de Guatemala, ah, tú por allá, ah, mexicano, ah, tú, ah, tú eres de Israel, ah, pues por supuesto que tú recibes todo, no, no, no, no, ya no existe, acuérdense, esa barrera, y les recomiendo que vayan a mi estudio de Gálatas, no me estoy promoviendo, yo desde hace tiempo me opongo a promover cualquier tipo de ministerio sobre redes sociales, creo que el ministerio no es un negocio, no es algo que se debe ver como mercadotecnia. Es más, yo sería, de la, yo sería de los promotores de que ya no se transmita nada en línea, pero yo sé que muchas personas se benefician. ¿Por qué? Porque luego a veces, este, eh, ¿cómo se llama? Hacemos del ministerio como si fuera este, algo... Es casi como un negocio, y no sé por qué estoy diciendo esto, ya se se perdí completamente, vean, este es el problema mis hermanos, cuando tengo el estudio a estas horas, a veces se me olvida lo que estaba diciendo, si alguien me puede recordar lo que, está, <risa> alguien me puede recordar lo que estaba diciendo, se los agradeceré grandemente. Así que ya no soy extranjeros ni advenerizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Bueno, si me acuerdo, se los vuelvo a decir. Este... Pero, mis hermanos, esto, esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque aquí vemos que el Señor no está haciendo excepción de personas. Ah, sí, estaba hablando del estudio de Gálatas. Les recomiendo que vayan a mi estudio de Gálatas para que, para que tengan un poquito de más uh, idea del contexto de cómo los judaizantes querían reedificar esa barrera que precisamente el Evangelio destruyó. Ese velo que el Señor rasgó en la que ahora los judíos y los cristianos y los gentiles en Cristo tienen el mismo acceso al trono de gracia, estos sujetos querían reedificarlo. Entonces, cuando a estos grupitos este, teológicos dicen, bueno, es que todavía hay una distinción, discúlpame, discúlpame, y lo digo con todo respeto, pero esas son enseñanzas con rasgos judaizantes, porque todavía quieres edificar o reedificar algo Cristo ya destruyó por completo. Como lo que les estaba enseñando la semana pasada de que algunos grupos del dispensacionalismo, si no es que en su mayoría, todos, aunque no son muy eh, abiertos en cuanto a eso por la polémica que causa, pero este, creen que en el milenio, en el reino milenario, pues la nación de Israel se le va a tener permitido regresar a la circuncisión, regresar a la ley regresar a los, a los sacrificios y todo esto, ah, pero no van a tener eh, ningún efecto eh, verdadero, sino que todo va a ser como conmemorativo, como, mira, discúlpame, pero no. Es, así no, eso no es lo que vio Ezequiel en el tercer templo. Eso no, nadie, na, ah, es que es algo conmemorativo. No, lo que vio Ezequiel fue algo simbólico de lo que vendría a llevarse a cabo en el tercer templo, que es Jesucristo. Él mismo lo dijo a los fariseos a los de la nación Israel, destruir este templo y lo edificaré en tres días. El mismo texto te lo dice, hablaba del templo de su cuerpo. O sea, bueno, ya no voy a decir más, pero pero pero regresar a estas enseñanzas de que a ah, Israel se le va a tener permitido porque pues Dios todavía tiene que cumplir algunas cosas, o sea, que Dios puede cambiar, o sea, Dios tiene chance de regresar a, un... o sea, Dios sí puede permitir que una nación regrese a una herejía, o sea, cause apostasía solamente por un tiempo porque de alguna manera Dios todavía está en deuda con ellos, o sea, es descabellado. Es... Hermanos, es hasta ilógico. O sea, ustedes, a ver, usemos nuestra cabeza por un momento. Si ese antiguo pacto ya se cumplió en Jesucristo y lo que hoy vivimos es realmente, eh, en cierta manera, ahora más que nunca podemos obedecer la ley, gracias a lo que Cristo hizo. Pero si todo eso ya se ha cumplido y simplemente queremos regresar a que va a haber sacrificios otra vez, o sea, es como decir, Señor, sí, su, su, su, su, tu sacrificio fue suficiente, pero todavía se necesita algo más. O sea, es lo que yo le decía a una amiga. Si la gente, no si, los, si la nación de Israel no estuvo conforme con Cristo mismo, el Hijo de Dios, ahí presente en sus narices, no van a estar conformes con un terreno, con un milenio terrenal. No van a estar conformes. Así de simple. ¿Por qué? Porque si, si tuvieron ahí a Cristo en sus narices, y aún así lo rechazaron, a, no, de un, un milenio terrenal ya les va a ah, definir, ya ahora sí les va a cambiar la mente, una persecución, ah, es que este, pensábamos que este sí era nuestro Mesías y ahora nos tienen que cortar la cabeza, porque qué Discúlpeme, pero creo que todas esas enseñanzas, eh, ya una, uno cuando va entendiendo cómo funciona y cómo se maneja esta armonía de la Escritura, uno se va quedando así como que, ¿qué? No tiene sentido, mis hermanos. Entonces, este Dios ya no nos ve, como si fuéramos gentiles. Dios ya no te ve como si fueres eh, Juan, Juanita, fulanito, Felipe, Felipita, lo que seas. Dios te ve a través de Cristo y es por eso que somos conciudadanos de los santos. O sea, nosotros tenemos, nosotros como, vaya, nosotros que no crecimos en un, en un este hogar judío ortodoxo o algo así, nosotros tenemos más derecho de decir, Abraham es nuestro padre, Abraham es nuestro hermano en Cristo, que ellos, quienes rechazan al Mesías. Y lo digo en serio, lo digo completamente serio, y la palabra de Dios respalda esto. Ahora que Dios ya no tiene nada que ver con este problema, no, no, incluso mismo Pablo mismo lo dice, o sea, él era judío, etcétera, etcétera, etcétera, y Dios continúa trayendo a hermanos bellos de la nación Israel judíos que finalmente el Señor les en su gracia los regenera, les permite creer, pero esos judíos vienen al mismo cuerpo, al mismo pueblo, no es de que ellos sean especiales. Tengo una hermana aquí eh, en, en Orlando, ella me dice, es que el problema de ustedes los cristianos, y ella es judía cristiana, el problema de ustedes los cristianos es que quieren entender toda la Biblia a través de ojos judíos cuando en realidad ustedes tienen que entender la Biblia a través de los ojos de Cristo. Cuando me dijo eso, le, le, le dije, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Y esta hermana este, eh, tiene un testimonio bellísimo, porque ella, la manera en cómo ella se convirtió, escuchen esto, es una hermana lindísima, a lo mejor es un poquito del lado más carismático, pero una hermana muy, muy firme. Ella me, me estaba contando su testimonio y dice que la manera en como ella vino a Cristo es que a su mamá judía la estaban evangelizando unos cristianos y ella fue y le dice, mamá, ¿qué, qué está pasando? Ah, es que no le hagas caso a estos cristianos porque estos cristianos creen en esto, creen en Jesucristo. Que, que y la mamá sin darse cuenta estaba repitiendo las palabras de los cristianos y estaba evangelizando a su hija y su hija vino a los pies de Cristo utilizando Dios a un impío para repetir el mensaje del evangelio. ¿Se pueden dar cuenta de eso? A mí me, yo estaba casi de lágrimas cuando, cuando me compartió eh, su testimonio. Porque dije, es que, es que Dios puede utilizar cualquier medio para traer el mensaje del evangelio. Sí, la mamá no lo creía, lo estaba rechazando, pero al repetir las palabras, ¿Nuestra hermana creyó? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. A mí se me hizo increíble eso y, y es una, lin, una hermana muy, muy linda. Pero bueno, somos ciudadanos, somos ciudadanos de los santos. A las iglesias gentiles en Galacia, Pablo describió a aquellos que repudian el legalismo judaísta y que nunca se glorian sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo como el Israel de Dios. Eso es el final de la epístola de Gálatas. ¿Es posible que Pablo tuviera la intención de referirse exclusivamente a los cristianos judíos con esta expresión? Pero es igualmente posible que tuviera la intención de referirse a la iglesia de Jesucristo. Ustedes se acuerdan cuando hablé de esto este, en nuestro estudio de Gálatas, que al final Pablo dice el Israel de Dios. Puede ser que se refiera a los de Israel cristianos, pero también puede referirse a la iglesia en general. ¿Por qué? Porque Pablo viene de dar todo un argumento de que esta barrera ya no existe para... Luego al final volverla escribir y volver a querer separar, bueno, ustedes Israel de Dios y ustedes gentiles. No, ese está refiriendo a todo el pueblo de Dios. Y de hecho, les di en mi estudio, yo les di bases exegéticas con el griego, el cual no, no estamos inventando esto, tiene, tiene una explicación. En cuarto lugar, a la iglesia gentil de Filipos, Pablo describió a aquellos que adoran por el Espíritu de Dios, que se glorian en Cristo Jesús y que no ponen confianza en la carne como la verdadera circuncisión. Filipenses 3.3. Un término del Antiguo Testamento, como señala Efesios 2.11, que la nación de Israel había llegado a usar como una designación de sí misma. O sea, los apóstoles comienzan a atribuir ciertos términos, tanto Pablo como Pedro, términos y nombres que fueron exclusivamente dados a la nación de Israel o bien a los creyentes de la nación de Israel en el antiguo pacto, pero ahora está siendo aplicado a la iglesia. ¿Por qué será? Porque es una misma línea orgánica de creyentes. Así de simple, mis hermanos. La metáfora de Pablo de los dos olivos, Romanos 11, 16, 24, también refleja esta misma percepción los brotes de olivo, de un olivo silvestre, es decir, los gentiles están siendo injertados en el olivo cultivado, es decir, Israel, del cual se habían arrancado muchas ramas naturales, es decir, judíos étnicos. Este árbol, dice Pablo, tiene una raíz santa, los patriarcas Claramente Pablo visualiza a los cristianos gentiles salvados como brotes injertados, o sea, estos son eh, este, la, los olivos cultivados. Y aquí están los gentiles que vienen de acá y están siendo injertados en una misma raíz del verdadero Israel de fe. Y con la misma claridad es en este mismo olivo cultivado, que ahora incluye multitudes de brotes silvestres, que las ramas naturales, el Israel étnicos, Pablo habla de ellas como todo Israel, están siendo injertadas nuevamente al venir a la fe en Jesucristo a lo largo de esta era o a lo largo de este periodo antes de su segunda venida. Ah, empleando vamos eh, el texto que creo que lo vimos la semana pasada 9 de 11 al 12 como le en Hechos 15, 16, 17 Santiago designa a la iglesia la cual es el remanente de hombres incluso todos los gentiles que llevan mi nombre estaba siendo atraída a través de la actividad misionera de Pablo y Pedro como el tabernáculo caído de David veamos que Dios estaba incluso entonces en proceso de reconstruir precisamente por medio de atraer al de los gentiles un pueblo para sí mismo y hacia los miembros de la iglesia de Jesucristo. Perdón aquí por el typo, uh, pero para Santiago representar a la iglesia de Jesucristo como el tabernáculo caído de David, que Amós predijo que iba a ser reconstruido, significa que Santiago creía que los profetas hablaban de esta era, o sea, de lo que ellos estaban viendo en ese momento en el concilio de Jerusalén, él vio que lo, lo, lo que los profetas habían hablado, en este caso Amós, se estaba o ya se había cumplido en ese momento. Uh, y se referían a la iglesia de este tiempo, de esta era, que los gentiles estaban siendo atraídos al tabernáculo caído de David, o bien también estaban siendo injertados. El pintoresco término de Amós para el Israel espiritual... Y que existe una continuidad interrumpida entre el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y los cristianos del Nuevo Testamento. Aunque muchos teólogos todavía quieren hacer esta, disculpen que lo diga, pero esta inútil e inexistente distinción que no aparece por ningún lado. Simplemente ustedes vean cómo lo entendieron los escritores del Nuevo Testamento. Es de esta reconstrucción del tabernáculo creo, de David que Ageo habla cuando predijo que Dios algún día sacudiría a todas las naciones y el deseo de todas las naciones vendría y llenar de gloria esta casa. Y finalmente, el hecho de que en el curso de su descripción de la vida cristiana y la vida de la iglesia misma, los escritores del Nuevo Testamento se basan en gran medida en citas, terminología y conceptos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, antes de su salvación, Pablo escribe a los cristianos habían estado en esclavitud de pecado, a uh, la idea de que la esclavitud tiene sus raíces en el hecho de la esclavitud de Israel en Egipto, sumo sacerdote, cortero pascual, el cristiano, el bautismo cristiano, circuncisión cristiana, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto enseña claramente que no hubo tal línea de demarcación entre Israel y la iglesia como la que hoy es instada por la escuela dispensacional. Y evidentemente esta distinción es enseñada por todos los dispensacionalistas ya sean clásicos, revisados, progresivos, lo que sea. Eh, hoy en día están muy de moda unos que se llaman, se autodenominan dispensacionalistas más o menos. Imagínate qué, qué, qué, tan, qué tan débil y qué tan insostenible debe ser un sistema teológico que cuando lo sostienes eres más o menos. Pues yo cuando leo la Biblia y veo mi teología y veo lo que dice la palabra de Dios, pues no es más o menos, es consistente lo que dice la palabra de Dios. Lo que Dios revela a través de la historia es consistente, no es más o menos, sino algo objetivo, ciertamente difícil de entender en muchas partes, pero se ve una línea muy clara, muy, muy clara. El problema es que a veces le hacemos más caso a los hombres, le tenemos más miedo a los hombres de lo que dice el Señor en su palabra. Y sin embargo, a veces tenemos la osadía de decir es que son la escritura. Sí, son la escritura cuando les conviene, cuando pueden adquirir algo de alguien. Pero a la hora de, a ver, ¿qué haces con este texto bíblico tan específico? No te pueden ni debatir, no, no, no, no, te, no saben qué decir. Entonces, este, eso de dispensacionistas más o menos, para mí se me hace algo muy maduro, se me hace algo... Mmm, incluso se me hace una vergüenza. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es consistente, mis hermanos, y Dios no enseña algo más o menos o a medias, no, es claro. El problema es que a veces, como les digo, somos necios, somos tercos, incluyéndome yo, por supuesto. Este, el quinto punto de este estudio, bueno, de esto de los cinco puntos del de pacto de gracia, es simplemente y simple y sencillamente el hecho de que tanto los creyentes del Antiguo Testamento como los creyentes del Nuevo Testamento fueron salvados y han sido salvados y serán salvados de la misma manera, por gracia, por fe en Jesucristo. En el Antiguo Pacto, obviamente, Eva, Abel, Adán, todos los creyentes del Antiguo Pacto no tuvieron todos los la información que nosotros tenemos el día de hoy de quién es Jesucristo, dónde habría nacido, etcétera pero con el poco conocimiento que Dios les permitió tener, fue suficiente para que ellos se aferraran a esa verdad y confiaran plenamente en este Mesías venidero. Hoy, de este lado de la cruz, como diríamos, pues tenemos más información, eh, incluso información extrahistórica o sea, extra, ex, perdón, extra bíblica, o sea, eh, cónsules, consu, historiadores como Josefo hablan precisamente de la existencia humana de Jesús, que obviamente yo no baso en la existencia humana de Jesús eh, en lo que historiadores dicen, sino por la, en la evidencia interna de la Escritura. Si la Escritura me lo está diciendo es porque es verdadero, simple y sencillamente. Pero obviamente esta evidencia extra ayuda. Porque hay personitas ahí que dicen, bueno, es que Jesús no existió. Ah, ¿en serio? Ahí te van cinco citas de personas que ni siquiera eran cristianas y que hablan de que Jesús fue realmente una persona Obviamente, ahora lo que quieren negar es la divinidad de Jesús. Pero lo que voy, mis hermanos, es que en el Antiguo Testamento, ellos veían hacia el frente anticipando la venida del, del Mesías. Nosotros, ya de este lado, nosotros vemos hacia atrás, recordando y viendo lo que Cristo ya hizo por nosotros. Entonces, no hay una salvación distinta. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Porque en... En versiones más antiguas del dispensacionalismo eh, se enseña que parece ser que los, los del Antiguo Testamento eran salvos simplemente por gracia, pero no realmente por fe en el Mesías. O sea, como que era algo así, ah, fue por gracia y ya, ¿no? Pero la escritura es clara al de demostrarnos de que separados de Cristo nadie puede ser salvo. Yo soy, y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y eso no es nada más algo que el Señor lo dijo a sus discípulos. Eso es algo que aplica para todas las edades, para todos los años. Porque no hay salvación en nadie más, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos, más que en Jesucristo. O sea, esto decir de que, bueno, en el antiguo pacto eran, eran, eran salvos por, por, sí, sí por gracia, obviamente, todos somos salvos por gracia, pero no es una gracia, o sea, es, esa gracia se va manifestada en fe, y es una fe, no es una fe ciega, no es una fe vacía, es una fe que tiene un objeto, y ese objeto es Cristo. el antiguo pacto, como les digo, sí, ciertamente, los primeros creyentes como Eva, Adán, Abel, este Enoch, Melquisedec, este, Abraham, etcétera, etcétera, etcétera, todos estos tenían muy poquito conocimiento, pero a medida que se van acercando, se van acercando, se van acercando, se van acercando a la edad Nuevo Testamentaria, obviamente van recibiendo más y más, más revelación. Es como esta luz. Vamos a hacer un jueguito, ¿va? Ahorita estamos, vamos a llegar a Génesis, ¿sale? Vámonos a Génesis. Ja, no funcionó esto. Bueno, supongamos que esto está más, más oscuro, ¿No? Estamos en Génesis, como que sí vemos, pero como que no vemos, como que no se ve tan claro. Eh, después vamos a... ¡Ay! Ya lo cambié aquí, perdónenme. O sea, estamos en Génesis, como que todavía está un poquito oscurito todo. A ah, caray! Ya se ve un poquito más. Estamos ya por ahí en el Éxodo, como que empieza a haber más revelación. A ah, caray! Ya estamos en Jueces, en, en, en, en Josué, en este, ¡Ah, caray! Ya llegó, ya llegó Sa, eh, Saúl, este está por entrar David, ya como que empezamos a ver un poquito más. Espérate, ¿será David? ¿Será David el, el de la promesa? ¿Será este el de Mesías? Y poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, hasta que finalmente llegamos al Nuevo Testamento donde se cumple todo. ¿Sí me explico? Es como un dimmer, se los había dicho en la clase de Gálatas. Se va prendiendo la luz poco a poco hasta que se cumple todo en Jesucristo. Entonces, con esto terminamos esta sección del de pacto de obras. Este, bueno, no del pacto de obras, pero el pacto de la gracia. Tengo que revisar ahí mis notas, porque como les dije, no me, aunque es muchísimo material, mis hermanos, no me quiero enfocar mucho en algunos aspectos porque todavía nos faltan como 30 lecciones <ríe> y cada lección son como es bastante material, es mucho material, pero es de mucha bendición. Amén, hermanos. Espero que esto se entienda. Espero que esto se entienda. Yo le recomiendo que ustedes lean eh, escritores, por ejemplo. Eh, a mí me gustaría que hubiera más material de los reformados traducido al español, eh, pero de, voy a hacer una lista de libros que me gustaría sugerirles. Eh, de hecho, hay un libro que a mí me ayudó muchísimo que se llama Dispensacionalismo ayer, hoy y mañana de Crenshaw. Déjenme ver si lo tengo aquí, porque si lo tengo, se los voy a compartir aquí ahorita en directo. Y de hecho los, los, los escritores lo hicieron gratis, o sea, lo publicaban en español. Uh, dispensa, dispensa. Aquí lo tengo. Los hermanos, este lo, lo tradujeron al español y, y lo hicieron accesible gratis para la gente. De hecho, esto lo pueden, pueden este, descargar sin ningún problema. Se los voy a poner aquí en los comentarios. Si lo quieren, yo también... Ah, oh, caray, por alguna razón no me permiten. Déjenme ver aquí. Permítame tantito. Vamos a ver si... Ah. Ah, oh, caray. Oh. Por alguna razón, no me... ah, Ahí está. Vean ahí en los comentarios. Uh, no sé qué dice aquí. Mm -hmm. Déjenme ver, porque quiero ver si se los puedo pasar aquí por, por Facebook. Y de esta manera... Ah, no puedo. Pero bueno, yo voy a ver la manera que se los pueda mandar a todos. Déjenme ver aquí rápidamente porque me dice. Me aparece ahí una hojita de no sé qué. I understand. Ok. No sé por qué. Por alguna razón no me está permitiendo mandar este, este documento, pero es un libro que a mí me ayudó a entender estas diferencias y a expandir un poquito más lo que les vengo diciendo. Uh, bueno, no puedo, por alguna razón no puedo, no puedo ponerlo aquí en los comentarios, pero este, en la próxima clase se los voy a, lo voy a poner en, en, en Dropbox y ustedes le dan clic ahí y lo pueden descargar y lo pueden imprimir. De hecho, se lo mandé al pastor Hace tiempo y yo sé que nunca lo he leído, creo que nunca lo leído, pero no importa. Es un muy buen libro que a mí me ayudó a entender ciertas cosas, ciertas de lo que estamos hablando el día de hoy. Y, y es un libro muy, muy, muy, muy bueno. Eh, se maneja todo esto con mucha misericordia, mucha gracia. No es de esos libros pretenciosos que nada más están hablando mal por hablar mal, no, no, no, o sea, realmente el deseo de este libro es que los hermanos, la iglesia entre en razón, se den cuenta de algunas cosas. Pero bueno, nuevamente, esto yo lo estoy compartiendo. No es una agenda que yo traigo. Ustedes pueden seguir creyendo y sosteniendo esta postura sin ningún problema. Yo tengo grandes amigos que sostienen el dispensionalismo en todas sus formas y, y mis hermanos, pues, este... Pues esto es algo, lo único, mi deseo principal es que ustedes estudien. Algo que algunas personas en el pasado me tacharon mucho. Eh, yo lo que quiero es que ustedes estudien. Hace poquito, ya para cerrar, este, estuve en comunicación con un, un hermano y le pregunté que cómo estaba su estudio. Y le pregunté, oye, ¿has cambiado tu postura en esto, en esto? Y me dijo, no, la verdad es que me, so, me sostengo firme en lo que, en lo que creo y este, pero si sí estudié esto, esto, esto y le dije, "Sabes qué, hermano, estoy orgulloso de ti porque aunque no compartimos esta postura teológica, hiciste tu tarea, hiciste tu trabajo y tú llegaste a tu conclusión porque tú estudiaste, no porque te lo enseñó un expositor o un pastor o una iglesia de algún otro lado." No, porque te pusiste a estudiar y ese es el punto. Si todos ustedes, si saben, sabes quizás, te amamos este, no estamos de acuerdo contigo, pero ya hemos estudiado todo esto. ¡Gloria a Dios! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Pero si no se ponen a estudiar, a investigar, a indagar por su propia cuenta, mejor, mejor no digan nada. No, mejor no digamos nada. ¿no? Pero bueno, mis hermanos, la semana que entra vamos a continuar con nuestro estudio. No quise, no quise iniciar ningún tipo de... Mira, siempre que les digo que, que vamos a terminar temprano, siempre termino tarde. Yo creo que ya no voy a no voy, a, no, voy a, no voy a decir nada. Pero bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Ojalá se cambiara el horario, pero tendré que aguantarme. <ríe> que Dios les bendiga, mis hermanos, a todos. Espero que se haya entendido lo que quise enseñar. Mi deseo es que todos estemos con nuestras vidas centradas en Cristo y no en los hombres. ¿Saben? Eh, mientras más uno pone sus ojos en los hombres, más se decepciona. Más nos, más nos sacamos de onda, como decimos. Pero si ponemos nuestros ojos en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe, jamás, jamás nos decepcionaremos. Que el Señor bendiga, mis hermanos. Nos vemos la semana que entra. Les amamos. Les mandamos un fuerte abrazo. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.